Todos conocemos a alguien que ha caído víctima del robo de identidad vía internet, especialmente la pública y gratuita. En promedio, los piratas cibernéticos obtienen por persona unos 5 mil dólares y en lo que va del 2013 ya se han registrado 21 mil millones de dólares en pérdidas en todo el mundo.